Señor Fabra, su discurso fue decepcionante. Demostraron que no pisan tierra, que están en sus despachos, que están fuera de la realidad y que además los tópicos que ha venido utilizando reafirman la falta de credibilidad de su discurso, de su liderazgo y el agotamiento del Consejo que preside. Lo primero que debería dejar claro hoy como presidente, lo primero es dónde está su escala de prioridades. Si aquí con los valencianos o valencianas o en Génova con su partido. Ni una sola data, ni una sola exigencia concreta. Sembla claro que el señor Alberto Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana valen molt pero al señor Mariano Rajoy y del el Partido Popular de España pel que callen. Vostés valen pel que callen. El señor Alberto Fabra, que ahora mismo no está presente, decía en su discurso que eran políticas valientes en políticas sociales. Estos son políticas miserables, son castigos hacia las personas más vulnerables y que más necesitan de la garantía de sus derechos, no de las ayudas, de la garantía de sus derechos fundamentales y derechos subjetivos, como lo es el derecho a la dependencia. El desmantellamiento de service servicios públicos es consciente y premeditar. forma parte de la segua línea política, es la segua ideología en la que el service public, el service social, es se convertirse en caridad para los pobres. La oposición está entre hacer una política racional de residuos que permita que la fracción que al final es rebuya siga lo mínimo posible y después boren que ella, y no decir no, es que abocadores tenemos planes porque tienen una gestión nefasta que ni reduyes, ni recicla ni reutiliza, al final, incineradores. Volem que el Consejo es comprometa a retirar el ceros que encara no estiguen ejecutados, a retirar recursos contra las sentencias que declaren la nulidad per il·legals dels heros, i a les com a de algunos dichos seros ceros y a mantener las plantillas como garantía de prestación del Service públicos. No les importa el drama de cada persona parada, es más, les importa un rábano. Se lo digo aquí, les importa un rábano porque además, señor Fabra, yo le pregunto, ¿usted cree que aumentando el paro que recortando salarios. ¿Cree que consumiendo menos saldremos de esta crisis? ¿Cree que eso es lo que va a impulsar la economía? Radicalmente no. Las medidas no solamente son injustas, es que además de injustas son ineficaces. La conclusión es clara. Qui tingue inés, que bache la privada. Y quien no tingue inés, que espere que espere la pública, que espere la ambulancia, que espere una prueba diagnóstica, que espere una intervención quirúrgica. Instemos al Consejo a que le exija al señor Gallardón que no modifique la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no continúe en esa involución constante que en materias de políticas de igualdad y en materia de la lucha por la igualdad de las mujeres se está haciendo retroceder por culpa de cambiar nuestra Constitución por la Biblia. Es contractes de Taroncher que el sen de malat sis set vegades y que una y altra vegada el Consell respon que estan tots molbets pero no nos dona contractes. Es impossible accedir a esos contractes y la ley en spermet fero. Y el señor Fabra ve así a promete transparencia cuando no está aplicándola. Aturar toches desnonaments de les persones que no poden pagar la hipoteca. Toches desnonaments, perquè el dret a viure està damunt del dret a la propietat privada. Señorías, Los barracones, los derrumbes, son la foto del abandono de la red pública. ¿Hasta cuándo, señor Fabra? ¿Hasta cuándo niños y niñas bajo techos de Uralita? ¿Hasta cuándo la inseguridad de la comunidad educativa que trabajan muchos de ellos? No, se fían del mayor deudor, del mayor moroso del país valenciano, que no son las familias que no pueden pagar la hipoteca, sino esta administración, señorías, la administración valenciana. ¿Por qué no ponen hacer públicas las este, declaraciones de la renta? ¿Por qué no voten a esta resolución? ¿Por qué soposan no, a la transparencia? ¿Por qué volen opacitar? Señor Blanco, por favor. Esta mañana tuve una sensación absolutamente certera. Su ciclo, el ciclo del Partido Popular, se ha acabado. Y prorrogar esta agonía nos deja sin futuro a los valencianos a su bienestar y a nuestra democracia. Váyanse. Y los valencianos lo están pidiendo ya en la calle. Ya no tienen credibilidad y convoquen elecciones anticipadas. Den la palabra a nuestro pueblo y que él pueda decidir libremente su futuro. Muchas gracias.